Mi cabello para mí significa identidad, es el legado que dejó mi familia, mis antepasados. Eh, siento que, lo repito, no significa que porque en este momento no lo tenga natural, lo lleve, no lo lleve crespo, lo tenga en trenzas, no me sienta auténtica y no me sienta orgullosa de lo que soy. El cabello de la mujer negra es perfecto, sea el tipo de cabello que tenga cada una, entonces en este momento el cabello siempre va a ser identidad, identidad e identidad.